la actualidad esta semana bueno la actualidad eh, más que nada recalcar a, lo, a los españoles vale bueno primero el japón pro en profesionales que ha sido en, en japón obviamente eh, peter molnar que se ha pegado un viaje del 15 supongo yo que, que querría ir a ganar el campeonato y se ha encontrado con su jeep creo que es un japonés que estaba fuertísimo y ha quedado segundo y, y muy bien, ha salido muy bien y demás y después Rumanía Pro que ha tenido muchísimos competidores eh, de, vamos a destacar lo, lo principal como destaquemos todo eh, Pablo Llopis que ha quedado un, en un sexto lugar, yo, yo desde mi punto de vista y por, por fotos, ¿eh? claro que en fotos no vemos la realidad, yo no lo he visto tan, tan a punto como como aquí en España como en el europeo que ya digo, que es, eh, ya sabes que la diferencia de ver en vídeo, en foto, cambia mucho, ¿vale? Sí. Pero bueno, no lo he visto tan, tan eh, lo he el hecha de menos salir más, más a punto, eh, pero bueno, lo, lo, lo he visto bien. No sé qué opinas de, de él por ser español, Paco. Sí, eh, yo quizá eh, eh, lo que muchas veces nosotros hemos comentado, Raúl, y aparte cuando vive la experiencia de, de competir fuera, eh, te encuentras con todos los hándicaps, ¿no? que, que, que estás acostumbrado a nivel amateur competir dentro de España, que lo tienes más o menos todo controlado eh, cuando viajas fuera al extranjero eh, tienes que mirar muchas cosas y eso, a mí por lo menos me estresaba muchísimo, porque es un, lo quiero llevar todo muy sujeto, muy controlado sobre todo el tema de alimentación eh, a veces es difícil y puede ser que, que quizá a lo mejor porque, y supongo que tú muchas veces también, Raúl, a veces tienes que improvisar. En, y, y te hablo en, sobre todo en el tema de alimentación, porque llegas a un país extranjero, eh, llegas al súper, eh, no tienes los productos que tú estás habituados, eh, de carbohidrato a lo mejor vegetal, y tienes que un poco improvisar y, y cambiar un poco, alterar, que bueno, lo, lo haces concienzudamente, pero eh, que ya sabemos que nosotros somos muy... A, a piñón, a fijo ahí que sí, sí, sí. y cuando te cambian a última hora eso mentalmente a mí me estresaba muchísimo no, y es cada no, no, sí. cualquier es cualquier minucioso lo que tú dices es complicado no bueno y no y no, y no decimos que fuese mal que no ha ido mal ¿eh? Sino no, que no, yo, no no no no no diferente oye que es lo mismo que la sí. categoría de, de donde tú competías que es la de yo de promens al final es difícil mantener todo ese tamaño y al final de un campeonato, campeonato a otro Tienes que decidir con tu preparador para mejorar el siguiente campeonato, si hay algo que mejorar, si llevas un kilo de más o llevas un kilo de menos o ajustas lo que sea. Que Muchas veces el ajuste pues, no ha sido oportuno. Yo desde mi punto de vista lo he visto eh, con mayor separación, incluso se veía más grande en el europeo que en Rumanía. Pero bueno, que en Rumanía la salió perfectamente. ¿viste? Sí, Porque sí, el sí. joder, madre mía. Sí. No, no, exacto. Si sí estamos dando un apunte no, y dando un poco la nota de, de, de, de, de un poco explicar. no. Pero no, yo no lo he visto mal para nada. O sea, estaba de puta madre. Pablo yo, piste tiene una forma increíble y tal. Sí que es verdad que yo creo que Pablo puede dar ese puntito más. Estoy seguro que... Que, que bueno cuadrando bien la cosa y tal se le puede ver ese aspecto aún más duro más apretado porque la forma la tiene está claro y un sexto puesto merecido o sea yo lo he visto muy bien la verdad es que sí uh -huh. eh, vale ten en cuenta que es una categoría Raúl que sí yo sí que sí que sí no y después él lleva po poco competiciones en, en profesional y cada campeonato es una prueba tú no puedes hacer dos pruebas en un campeonato es decir, tendrá aquí girando, girando y lo que, Eso hemos, es. lo que hemos hablado, el futuro el futuro que sí. le da. Bueno, y después en, en, en 2-12, que ha, ha ganado eh, Radoslav, me, me, me parece, aquí yo sí he echado de menos a Zamorano, creo que la línea de competición se adecuaba más a él, yo creo que podría haber hecho bastante daño, pero bueno, yo no sé la situación por la que no he ido, por lo que sea, por lo personal, por cansancio, pero yo lo he echado, lo he echado de, de menos. Y, después, eh, ¿sabes tú, Raúl? Pues va, va a seguir compitiendo, ¿no, Zamora? no? Bueno, yo es que no, no, no, no lo sé, Paco, sinceramente, no tengo un contacto directo, no sé si va a seguir compitiendo. Ah, yo, yo, yo creo que sí, que sí. se ha llevado un tiempo sin competir, yo creo que si ha salido, va a salir por todas. Oye, que ya te digo, yo no tengo la información ahora mismo exacta, pero no sé, a lo mejor puedo pensar que no ha ido aquí para descansar, ya sabes que puesta a punto, tras puesta a punto y encima un campeonato fuera de España al final te lleva a, a un estrés innecesario y quizás va a salir aquí al bimbán o no, pero bueno, eh, salir tiene que salir porque está saliendo en una forma ex excepcional y también lo que sí. hablamos, el competir en profesional mmm, eh, tienes que girar mucho, cuanto más compitas, más pruebas y más mejoras, ¿vale? Fíjate que el programa pasado eh, hablábamos, no lo criticábamos deportivamente, eh, en esa pose que se relaja demasiado, oye, pues quizás, eh, en ese doble bíceps cerrado con el abdomen, oye, quizás debe probar en otra competición cómo se le ve con ese doble de bíceps de frente abierto. Entonces, cada competición al final tiene pocas pruebas. Y yo creo que debería de seguir compitiendo, pero yo te digo, yo exactamente no sé lo que, lo que va a hacer. Sí, seguramente, seguramente, a ver, supongo que él tendrá su... su... Eh, es un cuadrante en cuanto a, a habrá elegido ciertas competiciones y supongo que se está ceñiendo un poquito a eso uh -huh. pero como como claro, hacía tiempo que no salía ha vuelto a salir muy bien que se la ha visto veo, genial sí, y yo creo que bien. es lo que tú dices conforme vaya haciendo competiciones aún cuadras mejor la apuesta a punto no uh -huh. aparte y... yo, yo, yo creo que jorge ha tenido una, una victoria este año desde mi punto de vista todo algo personal y es que ha salido es la mejor puesta a punto Definición, calidad y separación De toda su carrera deportiva Y eso ya es un es, un, es una victoria Sí, por supuesto Y aparte eh, Una doble victoria porque La puesta a punto ha ganado Más a muscular, se le ve más lleno Más grandote Y, y es lo que muchas veces hemos comentado ¿no? De que ha tenido un parón Que ha estado sin competir dos años Dos años largos Habrá estado sí. sin competir y volver y volver con esa buena apuesta a punto y ese tamaño eh, extra que ha ganado eso significa que, que ha estado haciendo, que ha estado dos años fuera pero que ha estado haciendo su trabajo y que ha salido muy mejorado y cuadrar esa apuesta a punto en el primer campeonato como la ha hecho con la apuesta a punto que ha llevado oye, chapó, sí, sí, sí. nos, nos tenemos que quitar el sombrero antes de él. Bueno, pues después de, en, en Classic eh... Eh, Rubén López que ha hecho un excesional tercer puesto eh, No sé si ha sido Rubén el que ha tenido una lesión Creo que se ha partido un bíceps Eso claro. he oído Raúl Pero, pero me ha, eh, ha sido en la misma competición Creo no, que he escuchado no Hostia, sé, no sé, ¿no? me no ha sorprendido sé. muchísimo Y hostia, se ve que ha tenido, ha tenido una rotura de bíceps eh, Le pasa a mucha gente ¿eh? Hemos visto muchísimas roturas de bíceps pero también te tengo que decir lo que ha avanzado eh, la medicina en el tema de operaciones y, y he visto, Raúl, muchas operaciones de bíceps que si se opera a tiempo y tal, sí, sí, te, dejan, te dejan el bíceps que no se nota claro. absolutamente nada, te lo dejan largo en su sitio, completo, la cicatriz es mínima, o sea que en este sentido, ¿no? dentro de que es una lesión grave muy importante que antes incluso... Eh, bueno, la gente se tenía que retirar de, de su carrera deportiva por este tipo de lesiones y ahora, hostia, ha mejorado muchísimo, sí, ¿eh? Eso habría que ver también, si es una rotura parcial, una rotura total, sí, claro. de, de, depende del cirujano que, que, que te opere, o sea, todo, pero bueno, eh, eh, la rotura siempre, eh, cuando hay una rotura de pectoral, una rotura de, de, de bíceps, yo nunca he tenido ninguna, ninguna parcial, he tenido de, de garres, eh, claro, el músculo se, se retrae ¿no? y dependiendo de cómo se retraiga, pues te puede quedar un bíceps muy pequeñito muy largo, pero como tú dices, a día de hoy, si sabes elegir, hay, hay tecnología. Mira, Dorian Jay, ¿no? que es el, el caso que quizás más podemos record, sí. recordar, como el bíceps se le quedó un poquito recortado, pero no se le quedó, se le quedó tan mal. Y bueno, hay muchas roturas de, de, de bíceps. A Cisco Serra también sufrió un un accidente, creo que fue doméstico que se le rompió el visa, se le quedó un poquito recortado, pero bueno, no, no acaba quedando del todo del todo mal, a ver si en ese aspecto pues, pues tiene suerte y se recupera pronto Yo creo que en, por los casos que he visto y tal eh, el tema importante, crucial es operarte lo antes posible no dejar pasar el tiempo eso es, eso en es, este es. caso, Doria, lo que le pasó es que se rompió semanas previas a la Olimpia, quería salir a la Olimpia eh, y se retrasó y retrasó mucho, la, mucho la, la operación. Y es lo que tú dices, el músculo una vez que rompe retrae y como se retraiga demasiado luego no hay manera de, de volverlo a poner en su sitio. Uh -huh. Entonces una de las, de las eh, prioridades para que te quede y no se note apenas la lesión es operarte en cuanto antes. Uh -huh. Y por supuesto. supuesto lo que tú dices, un, un cirujano que sepa hacer bien sí, bueno, su pues, trabajo, por supuesto. Que si no... Pero he visto mucho, he visto muchas roturas y es curioso lo que tú comentabas, Raúl, de que he visto muchas roturas de bíceps, de culturistas fuera del gimnasio, con eh, con, con bueno, eh, en la vida cotidiana un esfuerzo eh, en frío. Eh, bueno, Alex, un, un, un cliente del gimnasio, un amigo, eh, se le cayó, se le volcó la moto al intentar poner la moto en su sitio, le pilló en frío, era invierno y ¡pum! y se le rompió el bíceps del tirón. Que, a ver, un tío que, que es fuerte, que maneja peso, pero a veces los, los gestos fuera del gimnasio son incluso más peligrosos. Porque sí, ten en sí, cuenta sí. Que, que cuando estamos entrenando, vamos en un eje fijo, tenemos un movimiento totalmente controlado, la resistencia controlada, cuando te sacan de eso, eh, eres de cristal, eres súper fácil. Sí. bueno, y además, mira, es muy interesante la, la pregunta, que, lo, o sea, el tema que estamos hablando, porque, bueno, yo cuando me lesioné, me lesioné de, de la espalda, pues mi cirujano a la hora de entrenar me decía, bueno, ya tiene, me, yo me hice una disectomía, después me hice una artredosis y me dijo, vas a poder hacer un peso muerto con, con 150, 200 kilos. Yo le dije, yo creía que era broma, digo, pero estás, estás loco, me, me, se, me van, se me van a disparar los tornillos. Dice, no, no, cuando tu cerebro, o sea, está concentrado y tus ojos está, están viendo y preparándose para, digamos, el plan de lucha o el plan de ataque, toda la musculatura y todo el sistema nervioso se prepara trabajando esa zona. El problema es hacer un esfuerzo indirectamente si que tu cerebro esté preparado para ello. Ahí es cuando se produce la rotura. Y mira, y efectivamente. Bueno, pues en, en clase eh, también en Jaime Vergara, que también hizo un, un puesto, el puesto número, número 11, eh, eh, Samu, que debutó en profesionales eh, que cogió el carnet profesional también como amateur, muy merecido. Yo me alegré muchísimo eh, por él. Eh, hizo un decimoquinto puesto. Eh, Michelle, que también compitió en máster, eran dos competidores. Bueno, no tuvo en esa, en ese, en ese, en esa parte suerte, pero bueno, al menos pudo, pudo competir, ganó y bueno, quedó el decimo sexto, no clasificó en el campeonato pro. Eh, pero bueno, se lleva un buen sabor de boca de haber, de haber ganado otra competición máster a, a sus espaldas. Y después Memphis y Sidi, que volvió a ganar. Ferran, que quedó en el puesto número 11. Y después ya en Woman, eh, varias, varias chicas españolas compitiendo. Eh, Santos, que quedó primera. Eh, Vanessa, que quedó octava. Virginia, sexta. Yesenia, novena. Después en Figure ganó una chica... Eh, que creo que es española, tiene, tiene un nombre Godwin go o no, no sé cómo se llama, sé que tiene un físico espectacular en, en figura y cuidado que va a hacer mucho daño en el, en el Olimpia. ¿eh? Y después en bikini eh, ganó la, la ucraniana Valeria eh, y Irene quedó decimosegunda. Y después en women physique eh, ganó Raluca la, la rumana y las españolas, María y Vanessa, que era un decimosexta, digamos, no, no clasificaron. Y después en Wellness, Libia que hizo un estupendo segundo puesto. Y esto en, en profesionales. Y después, a nivel nacional, Paco, pues se han juntado dos campeonatos, eh, sobre todo bueno, el campeonato, eh, Guava, campeonato de, de Guava. Guava, el domingo fue el Mister Universo Internacional, y también fue el, el, el campeonato de AIF, pero sobre todo, bueno, en, en eh, destacar mm, la, la gran afluencia de competidores eh, que está habiendo, sobre todo Guava eh, tuvo cerca de 300 competidores, si no me equivoco, había categorías enormes, de 18, 20, 25 personas, o sea, es impresionante, yo creo, yo he estado pensando y digo, este hay una, buena, hay una buena sinergia, hay un muy, muy buen rollo en, entre, entre federaciones, ¿vale? Verá que en IFBB también lo hay, pero quizás IFBB todavía viene el requemón ese de que te sanciono por no competir. Tampoco han hecho un comunicado oficial, aunque ya prácticamente están dejando, pero creo que hay una buena sintonía entre guava eh, NPC... Eh, AEF, incluso en PCA no va a haber ningún problema y eso está dando, lo que hablamos muchas veces, libertad a los competidores y estamos viendo lo que se tiene que ver, campeonatos de todas las siglas sí. lleno, de, lleno de competidores. Sí, está claro Raúl. Aparte, eh, por lo que me han comentado, porque como se ha hecho el campeonato de Guapa aquí en Cataluña, he tenido muchas visitas de muchos competidores que... que, que... Que han, que han competido en el campeonato y bah, se han querido pasar a, a entrenar por el gimnasio. Me han comentado que sí, trescientos y pico de competidores largos. Y se ve que ha habido un buen nivel, ¿sabes? Eh, no, y, y, y referente a lo que estás diciendo, el tema de las federaciones, eh, Raúl, es que es incomprensible. Yo creo que... Eh, bah, yo es que vivo en un mundo de Yupi, ¿vale? Pero, eh, no sé, un, un, en, en pro del culturismo, que, que, que haya un, una sinergia con, con todas las federaciones, que cada uno, escucha, el atleta lo que quiere es competir y que cuando compita le, lo traten bien y, y sean unos campeonatos serios eh, que, que realmente haya unas buenas puntuaciones y competir al, al atleta que, que, que está empezando, que quiere, le da un poco igual las siglas, ¿vale? Quiere, quiere pues eso, disfrutar de, de la competición y contra más opciones de campeonatos y, y allá, pues mucho mejor, más opciones. Y una vez que, que te has preparado, que haces una preparación, todo lo que conlleva una preparación, el tiempo que le involucra a un atleta a prepararse, todo el esfuerzo, eh, escúchame, Estoy preparado, salgo en todos sitios y, y es lo que decimos es pan para todos. Escúchame, un atleta puede competir en diferentes comp eh, competiciones, en diferentes eh, federaciones y escúchame, paga su licencia, paga en todos sitios y, y, y compite libremente donde le dé la gana. Eh, es que, es que esto, eh, esto sería la normalidad. Eh, lo que se salga de ahí, eh, no sé, es algo, algo que, bueno que es lo que tú dices, ya no se sanciona, IFB ya no sanciona. Eh, bueno, anulan tu, tu licencia y tal, pero bueno, que, pero que yo creo que han, han hecho, han hecho en ese sentido bien el quitar unas sanciones que yo siempre he creído que, que, que es, tienen que ser hasta ilegales. Porque si va un abogado entendido del tema, diga, a ver, yo pago una licencia. Eh, por poder competir en tus campeonatos y si yo me voy a otro lado tú me quitas, o sea, no sé es algo absurdo, yo es que lo veo absurdo bueno, y, y en, pro, en pro del culturismo yo creo que que haya mucha diversidad, yo creo que es, es es bueno porque, escúchame, voy a un sitio, si me gusta cómo me tratan me quedo y si no me gusta me voy a otro, y yo creo que para de cara al atleta, eso es lo mejor